Foto, aprendizaje y tiene esa misma cosa. ve Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Me lo que tiene la asa que tiene la as A ver, yo quiero con cada uno cómo el canal que yo decía: foto blanca. No, Pero que pasa, una estaba no nada de grabar. Hola, que soy Foto y Bienvenido a un video más a su de su canal, Foto El día de hoy vamos a ver. Como iluminar tu estudio. Vámonos con el intro. Paso uno con estos bombillitos que también están aquí, que cuestan 3 dólares. Si quieres cambiarle la luz a un bombillo, puedes recortar un globo y ponérselo. Como esto. También puedes hacer un softbox casero para suavizar la luz. Te dejaré el link en este video para que puedas hacerlo. También puedes comprar un... Págame que sí se esto. Si tienes dinero puedes comprar un panel LED en Ebay que cuesta 50 dólares. También puedes iluminar tu estudio con estas luces que ves acá. Y cuesta menos de 3 dólares. Esta luz se le hizo mi favor porque le puedo cambiar el color. Y cuesta menos de, de, de 5 dólares. Papi, yo sé algo que tú puedes hacer con esto. ¿Qué yo puedo hacer? Olvídalo, oh, deja de grabar, oh, al fin, al fin puedes comprar esas luces de, de letras y comprar las letras en el inicial de tu canal. Tienen un costo de 4 dólares. Si te gustó este video, compártelo, dale like, like, like y suscríbete, que Dios te bendiga. Chao, chao.